hola eh, estamos al aire eh, estoy oxidado en esta vaina de estar al aire hace cuántos carlos cuántos años sí, este... 2009 2009 no hacemos esta vaina 2010 en fin estamos oxidados eh, lo hacíamos mucho fuimos los pioneros fuimos de muchas bobadas todo esto, <risa> pero no la vamos a decir queremos conversar con amigos eh, tenemos una especie de dificultad técnica o condimento que el Hangout, eh, por no saberlo manejar o por no ser muy amiguitos de YouTube, eh, nos permite hacer cosas con el audio, antes el audio va a ser un poquitín casero. Ay, eh, eh. a, favor ah, invitar a <risa> Por favor, déjame entrar en la conversación. Hay que invitar a Juanse que va a ser nuestro, la, a nuestro moderador y va a hacer audio. Juan Semolina está invitado en ese preciso instante Hola. entonces, comenzamos Juan de Escobar, ¿quién les habla? Eh, Carlitos la cabeza que acaba de salir ahí ¿quién más está por ahí? entre cero eh, Hola. Hernán, sin estrofes en internet y en las redes sociales Juan Camilo el lujo presente en internet. en internet y en Twitter, y al fondo, eh, con los a, algunos puestos, el eh, mundo según paso digo, Juan de Molina, en internet, eh, Nuestra Señora el Sonido Hoy, cuando oído, Hoy les habla, y está sonando un golpecito, que es el vecino que se está pasando, por favor, en la casa, Pegando toda la que tiene. Entonces, calma, por favor, calma. Eh, ¿Dónde tenemos más amigos, Juanse? Eh, tenemos a nuestro amigo en Bogotá. Juanse, ah, hola. ¿Quién hola. Se va a presentar? Eh, mi nombre es el de Manuel Tovar, arroba 30 dientes en Twitter. Estoy aquí, listo para hablar acerca del tema. Johnny, Johnny. ¿No oigo? Se cayó en sonido. Bueno, aquí estamos. Ahí estamos. Ahí eh, con eco, como si fuera una discoteca de pueblo. Me siento muy bien. Entonces, hacemos el intro, estamos grabando. aquí estamos el Ya tenemos ocho. Ahí que se bien. Ah, bueno, listo. Va a yo sé que fichear, no me Ahorita va a decir Bien, bien. ¿Cuánto nos van a ver hoy? Bueno, listo. Fichero. A mí me tocó una vez que hubo dieciséis. No sé si se lo pero me bueno, nos vamos, listo. ¿Qué tenemos hoy? Eh, Hangout, todo lo que hay, Los Tres Caines, una novela, eh, un seriado novelesco que están dando por el RSM. Lo no, único que creo que era una parodia. En general, entonces voy a, voy a hacer una parodia. Voy a hacer la. Una... ¿Quién se está viendo Los Tres Caines? Eh, alzando la mano, por favor, eh, de todos los de la sala. ¿Quién se está viendo Los Tres Caines? Yo me la voy a en una sentada. ¿Cuánto? Yo me hizo tres capítulos: Ender y. Y yo, se están viendo diferido por streaming. Eh, para la charla vi dos, dos episodios. No, nunca. Yo nunca los vi, pues. Solo vi una vez que estaban pasando aquí en la televisión, gringa, un poquito de como cinco minutos y lo quité. Nada más. Bueno, entonces hay que dos condimentos más tres. Estamos en Medellín, nosotros, esta sala que les habla, está en Bogotá, nuestro amigo, y está en Miami, nuestro amigo, ¿cierto? O sea, lo están pasando en directo por canales Univision, Univisión, Univisión, Telemundo. No, lo están pasando eh, por eso este... Eso es como por... el, el, el nuestro llamado, los tres caínes. De la sala se han visto los caínes, pero sabemos... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? un novela, parodia, está escribiendo un señor que se llama Gustavo Ollito, que tuvo antecedentes, son un ¿sí de paraíso. ¿en ¡El capo? ¡El capo, ¡El, capo. el, capo, el, capo. el capo, en la sangre! Es man, no, creo que es es una es parte, no, tiene otra cosa, no. Más. no no que no. es no, no, pero pero no es que es que es no es que es que de que de es Ah, También, sí. Bueno, no sabemos mucho de quién escribe. Está de eso, <risa> pero pero sí, sí sabemos que eh, Gustavo Lleves es el que escribe y él. <ríe> Porque es que el micrófono que tienen ellos está muy malo. Hay que volver. Bueno, chicos, fue por un segundito Google, es así. No tengo tanta experiencia con el micrófono. Nos están vigilando. Sí, piano, pero hay problemas de UNE. Eh, y mira, hay gente en la ciudad que tiene un servicio de internet cuando llueve. cuando llueve. Ah, no, hasta el jueves. El jueves ya pierde ya los mejores servicios. Es una novela eh, hecha por un escritor que está en Twitter le pueden escribir arroba bolívar Gustavo, Gustavo Bolívar. O indignados, o, indignados, o indignados Colombia. Él maneja toda la indignación colombiana. La, la domina, la empodera, la satisface. Ah, bueno, y también se inventó Premios Carroña. <risa> yo, yo acabo de muscularlo a él. Para hacer sí, el también. el Twitter de oro este año. Claro, claro. El de mayor. gatinazo Twitter. O sea, Twitter, o sea, que premia, tiene más dos, o tiene más horrendo, quién tiene más largo, bueno en otros vainos que me gusta en los pendientes. Pero él es el personaje que escribe una novela. Él está en el canal, el canal que. Hace ocho años, durante ocho años pasados estuvo alineado, muy alineado con el, el gobierno. Alineado hasta la ceguera, quisieron eh, matar a Chávez y lo consiguieron. Pusieron eh, pilas a los drones que le pusieron el cáncer a Chávez. Eso es lo que sabemos hasta momento. Y entonces, cuando nos sale el aire una novela eh, que refleja no sé qué pedazo, no sé qué historia de paramilitarismo. Los tres caínes son los hermanos castaños. No, no sé qué son. no me he leído los libros de castaño no me los quiero leer eh, pero o está sea, la novela y no me la voy a ver tampoco ¿No ¿Has visto en un capítulo? Eh, no, no, me leí el promo y ya y ya, hasta ahí llegué eh, ¿Qué pasa más bien que dice? No, pero, vale, pues vale ¿Quieres sí, disparar a alguien? es que, por ejemplo es que menos debía enviar haber ha habido eh, un motosierras, por ejemplo. O sea, bueno, el público colombiano no es capaz de soportar un yo, yo Yo tengo, yo tengo una, una, una, una copia ahí, no sé si, si los chicos de la Fantástica, claro, porque eh, yo tengo una copia ahí, y es que desde el momento en el que nosotros almorzando, nos muestran las barracas guerrilleras y nos vamos a ahoritar de modo y celebramos y almorzamos. A nos toleramos. Ya, ya perdimos el, el lugar de dolor. Los colombianos, como para decir, vamos, somos una, una madre de la caridad que no aguantamos, pero un chorro de carne yo, yo arranco desde ahí, perdón, ahí como la... Pero quiero empujar una vaina para que el tema se vuelva interesante. En Colombia, una historia de paramilitarismo en libro, en, en, en audio o en televisión tiene su público, que es un público de derecha, público que se ha alineado con los paramilitarismo tanto para pagar los bloques, tanto para votar sus, sus senadores, y tanto para ver una novela, ¿cierto? Yo no me la voy a ver, pero yo creo que ese tipo de novela, ese tipo de memoria, que no es ni siquiera memoria, ahorita lo vamos a, a, a saber hacer y superar el tema, tiene su público, yo lo respeto. Pero hay un combo de gente, que Juan te va tirando por ahí las páginas que se llama y se hace llamar en redes sociales no a los tres no a los tres caídas tiene página web y se llama no tres en Facebook ¿qué ha hecho esta gente? está la novela que no me la he visto vuelvo a se me gusta mucho eso y hasta salir la de la comienzan a de decir, no estamos haciendo memoria, nunca Dicen muchas cosas, vamos a comenzar despacio, a decir, ¿Sí, pero sobre, ¿no? todo, quiero... Sí, sobre ¿no? todo quiero que la gente que está afuera hable primero y vamos revolviendo todo. ¿Listo? ¿Eh, ¿Quién quiere hablar primero? El de la mano. Yo lo puedo, levantar la mano. No sé fue otra vez, No, no, no. Es para para que intervengamos algunos alrededor del tema. Entonces, pues creo que tú crees el que está llevando la iniciativa, sería chévere, ¿no? En Colombia, eh, y con palabras de, perdón, que cite a alguien, eh, con palabras de Omar Rincón, se sabe hacer muy buena audiovisual, en una medida televisiva, cierto de bala, de gente que muere, de gente mala, de los campeones que van a ser reportados y la moraleja, es se siente más o menos en la televisión, siempre a un guionista de televisión para hacer una novela más o menos exitosa. No sé cuánto tendrá presupuestada esto. 70, 70 y algo 72 es el promedio que está. Si le va bien, bien, esa serie. Se va en un mes, ¿cierto? O en dos meses. Si le va bien, le duplican eso. Más o menos la tendencia. Yo quiero, espero que se escriban más libros, que se hagan más novelas, que se hagan más cuentos sobre eh, el paramilitarismo, sobre la guerrilla sobre eh, la delincuencia común, sobre los indigentes, yo sobre, sobre todo quiero que haya textos serios, no serios de cada tema. Y quiero que como pasen el que, que grafite a feo grafitee, pero que al otro mes alguien grafite bien, y al otro mes otro que grafite, así que no sea de porque en este país sobre todo necesitamos que la memoria no esté alimentada de dolores, sino sobre todo de muchas informaciones, muchos puntos de vista y me parece interesante eh, y me vi la, la ya va a terminar la entrevista de Gurisato ah, a, ah, ah, a, a Castaño en la estamos en las en la montañas de Colombia y mentiras están en Montería la Santa. En la, que, bueno, y me la vi muy interesado porque yo no entiendo todavía cómo putas un ejército armado mata Tortura, desaparece con tanta crueldad. Yo no entiendo eso, ¿cierto? Yo sé que la novela no, no me va a sacar de ese, de... no me va a dar luces, ¿cierto? Pero por, por lo menos a mi mamá, a mi papá, a la gente que recibe, ¿sí? Esa es mi opinión. Uh -huh. Hermano. Pues eh, bueno, a mí me parece que realmente, o sea, bien, más alto, más bajo. Eh, eh, hace parte de hay un, hay un clima de época que pide este tipo de, de actualizaciones. La industria cultural es, en su conjunto está muy volcada a, a, a buscar en el pasado presente toda esta cantidad de contenidos, de materiales después que se convierten en obras. Yo, simplemente, tal vez pueda parecer que va a desviar un poco la, la idea de, de la conversación, mm -hmm. pero me parece que. Una cosa que también es importante pensar es cómo hay un conjunto de, de, de productos paralelos. O sea, no es solamente los tres caínes. Hay que ver el, el, el grupo, de, el conjunto. Y es un subgénero muy reciente. O sea, Pablo Escobar y el patrón del Marias conjunto. Entonces, de... Se trata de revisar el pasado reciente y la gente comienza a protestar. Hay que recordar que, por ejemplo, a Pablo Escobar, eh, la familia de Pablo Escobar le mandó... Por el patrón del mar. Sí, o sea, pedían derecho a la rectificación y en este momento, por ejemplo, también se pueden comenzar a hacer las soluciones de víctimas es atacar ese lado. Pero no es el debate realmente solamente sobre los diría yo. A partir y, pues poniendo en pie, como de, en declaración aquí frente a ustedes, que yo voy a, a dar algunos ejemplos de otras cosas a lo largo de la conversación. Entonces, que hay que pensar en cómo funcionan diferentes cosas dentro del área. Audiovisual en este, en este caso, pero también la literaria. Por ejemplo, hace poco salió una obra de, de un mejinense que, junto con él, o sea, dos autores sacan una obra donde muestran cómo es una masacre aquí en el barrio en la en de la Guacatana, en Bosque de la Guacatana. Y eso está también atravesado porque en un momento una de las víctimas reclama no se siente bien representada dentro de la obra y tiene también derecho la rectificación. O sea, para mí, me parece que partiendo de que hay muchos tipos de víctimas, vamos a estar en las discusiones durante la pero porque la gente a nivel popular, si Twitter puede, puede llamarse representando un pedacito de la población, pues, supongamos que sí por qué no pasó en el patrón del mal en Cintana hay Paraíso por qué esa memoria no es, no es ¡ah! y uno le da indignación yo creo que el tipo de violencia la, eh, que ejecuta digamos Pablo Escobar o que se ejecuta simbólicamente si se quiere con la naturaleza de la mafia en el paraíso es, por decirlo de alguna manera sustancialmente diferente a lo que es la violencia ejecutada por el parlamentarismo diferente, ¿sí? Cuando... diferente es no solamente la motivación a esa crueldad no solamente el, el, el, la lucha ideológica que hay detrás de esa, ese tipo de... es decir la disputa que, que Pablo Escobar tenía con sectores de la gente colombiana era una, era una muy específica. Otra muy diferente es la disputa militar que tienen para el militarismo, puntualmente contra las organizaciones sociales. Que, pasando un poco a lo que decías, en tu opinión de tu deseo de que se más seriamente el asunto también creo yo que gran parte del debate sobre el 3KIN está aquí ya, hoy, estamos aquí, el 20 de marzo, que hay, hay 5 o 6 mil colúmenes sobre violencia de Colombia en los últimos 50 años, 5.000 libros voy a ver la publicación. O sea, el, el, el único país que existe en una rama la ya, es de la donde se estudia sistemáticamente el fenómeno de la violencia, no, no es nuevo, entonces no es, no, precisamente parte del de, pues, debate está en que ya hay estudios que demuestran por ejemplo algo que es fundamental, que vino mucho el debate con el presidente Bolívar, la serie de emisiones lleva cuántas 15 emisiones. Ya la serie de emisiones ya había un problema. Uno, que me parece bien más grave de el mito fundacional del paramilitarismo. Ese mito fundacional del paramilitarismo es legitimado. Por algo muy simple. Por lo otro. Entonces lo que ves, no, claro. Yo lo haría. Es nuestra mentalidad fascista que es bastante desperdida en Colombia. Todos responderíamos. Si a usted el grupo armado le encuentra a su papá y dice cómo matarse el grupo armado, usted ¿Noventa por ¿No sí, 90 de la población? Diría, Sí, incluso si fuera a Aquí no. sí, también se es que mata, sistemáticamente. Entonces, pero argumentar que yo voy a sacar a desplazar a 5 20 personas, que yo voy a acumular 5 hectáreas, que yo voy a eh, montar tren. Eh, el 35% del parlamento a, a, a, a, mi, a, mi, a mi favor, dar como inicio a esa explicación, eh, un hecho doloroso, un hecho traumático para una familia, es, creo que todo, para la verdad histórica, y segundo, servir para ser legitimador para las acciones, porque en Twitter... Todo mundo decía que en los castaños y yo hubiese hecho que no, es una, una, una, una, una muy, muy recurrente Gustavo Bolívar pone un reto, dice Guglalde Sipa dice que reta que muestre una opción buena de castaño lo que lleva a la serie dice ¿sí? Sipa le dice, yo le respondo a Perico, le, le, le respondo a que votaría es a Bolívar, de gente, especialmente en Colombia entiende que si se venga es bueno y justo eso es cierto eso eh, es y le responde Gustavo Oliver. Yo creo el... a los responde no? ¿Sí? el... Campeche, Campeche. Muchos creen que la televisión no está usando el... de la violencia. No, Colombia no, no, no, de no, que pasan con Colombia imagen mal en nuestro país, y en, el país y en el exterior en el Dale, Yo, si Gustavo Bolívar, caballero hijo de puta, me ¿no estaría viendo, <risa> la inocencia es la de él, precisamente porque es incapaz, eso es un peligro, hermano. De verdad, ¿no? incapaz de darse cuenta el efecto que sobre la mentalidad de los colombianos produce, no solamente la historia, la historia no en ¿No? sí misma sino la forma como cuenta sus historia persona persona o sea, No es solamente contar la historia, creo sí, que si yo cuento claro. la historia, pero sí. todos tienen una plasticidad. El problema sí. es que la historia sí. como está contada, la narrativa sobre la que está estructurada, las, las fuentes que utiliza y la forma como presenta a sus, a sus personajes que nega sobre sí, los, sí, los acá, y porque la tipo sí, sí, es ignorancia, un un de de de un lado muy bonito? porque está hasta el capítulo 300, para que este caín y este mal que vengó, justamente su, su dolor es un mal y la gente va a entender ese 100 capítulos, 70 capítulos tener un título de las morales, o sea que eso te dice. Porque no hablar para la mente los dolores, precisamente. O sea, el problema es el problema que ignora. El problema que Gustavo está ignorando temáticamente es puede darse la duda, puede que efectivamente le es porque simplemente no, o sea, no está en su. No, pero él dice que es un especialista, entonces deberías tener mucha más. Pero. Y no, no el, no el Le vamos a dar la voz a quien quiere eh, decir Elder, Tatiana por Giovanni Por favor que nos aburrimos, acá nosotros hablando solos los... ¿Y otras sí. eh, las de la noche y yo estoy aquí? Bueno, pues eh, Buenas noches a todos Mi nombre es Elder Manuel Treinta eh, dientes en Twitter Digamos que eh, Particularmente siento que es un espacio Bastante interesante para mí porque, no coincidencialmente, pero llevo un año haciendo un proyecto de memoria histórica independiente, entonces es como un tema que me atañe, ¿no? Creo que desde hace algunos años nosotros hemos visto una tendencia en televisión desde donde saltamos de la pornomiseria a la narco, que será narcosublimación, ¿no? Yo desde hace algunos años no veo televisión, ¿sí? La considero un, un virus letal. Entonces, eh, pues, a excepción de que sea como como cultural, no lo hago. Eh, considero también que, digamos, que la televisión y más un canal como RCN, como hablábamos ahorita, está pegado a un eh, principio básico que es conseguir dinero, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa, pues, le ha sabido dar y explotar este tema tan jugoso que son las muertes, la sangre y, bueno, la... no sé si llamarlo como la construcción de una memoria histórica en este país creo que hay una, una fina capa entre memoria histórica ¿no? y el amarillismo sugerente que hola algo quedó mudo por ahí bueno eh, que es bastante peligroso no seguramente los televidentes no tienen ningún tipo de contrapeso donde poder eh, contrastar lo que se ve en pantalla sí y en ese sentido lo que lo que dicen las novelas es palabra de Dios, ¿no? Eh, creo que también hay algo chévere importante en esto y es que pone pone eh, el tema en la voz de, de todos, ¿no? O pues sea, eso nos da la oportunidad a nosotros de poder hablar y de poder discutir acerca de esto y creo que eso es valioso. O sea, creo que, que, que un tema como la memoria histórica, como, como la construcción de memoria, como hablar del conflicto, como digamos que se, se abra un debate, es bastante interesante, importante y en ese sentido eh, es valioso, ¿no? Yo vi dos capítulos como para, la, para debatir, ¿no? Me pareció, ¿cómo decirlo? Un poco peligroso, ¿no? Hay unas líneas, no sé, en, en, en ciertos pedazos donde, donde dice, eh, prefiero a mi hijo muerto a que sea guerrillero, ¿No? Eh, como vamos a matar a esos malditos comunistas. Eh, bueno, digamos que en el marco de un proceso de paz, de un país que quiere, que quiere llevar adelante un proceso de paz, ¿dónde está la responsabilidad social? ¿no? Es como, como medio complejo el asunto. Por supuesto, lo que digo es que, que creo que vi una petición para, para que quitaran la serie, ¿no? Eh, bueno, no sé hasta qué punto eso sea válido, no sé hasta qué punto sea válido censurar algo para probar que yo tengo la razón. No sé, quizás sea una una, una medida chévere de debatir también. Creo que sin embargo la, la, la, la posición de, de los anunciantes y los patrocinadores también puede ser ambigua, ¿no?, eh, las personas se retiran, de darle apoyo para obtener también la misma prensa que están retirando. Entonces, bueno, no sé, hay, son puntos como, como peliagudos, ¿no?, para discutir, pero creo que de eso también se trata. Ahora, que la voz de... de no sabía yo que Gustavo Bolívar era el creador y guionista y libretista, que la voz de los indignados la tenga una persona como Gustavo Bolívar es... pues dice mucho de la cosa, ¿no? Dice mucho de cómo se aborda, de, de cómo afronta el tema. Yo creo que no hay un rigor, no no, no se ve representada la víctima, ¿sí? Se ve, se ve eso, como la justificación de la venganza, entonces si me hacen algo, pues obviamente yo tengo que hacer algo y vengar, ¿no? Eh, sí, es, es un, un producto que, que pese a que nos pone a hablar de él, ¿No? no nos pone a hablar desde, no, hombre, qué chévere, no sé, hay rigor académico, no sé, las instituciones que han pensado de esto, el Centro de Memoria Histórica Nacional, el Centro de Memoria Histórica Distrital, eh, no sé cuál es cuál sea la posición, digamos, si hay una posición desde lo desde lo institucional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sé que las víctimas se han, se han, han nombrado algunas cosas, y sin embargo, ahí, ahí lo, que, lo que uno... Lo que uno percibe puntualmente es que si hay una información que es eh, sesgada y un poco peligrosa para alguien que no tiene contexto ni contrapunto de estudiar eso. También creo que, bueno, hay otras oportunidades como las organizaciones sociales, como las fundaciones, como campañas independientes que, que también están allí para servir a eso, ¿no? Que puedan aportar desde otros puntos de vista acerca de la, de la memoria histórica, de la. Del, del punto de vista de las víctimas desde la construcción colectiva no y tampoco debemos otorgarle tanto poder a un medio como rcn no también esto nos creo que es un buen llamado de atención para para nosotros empezar a saber hacia dónde van nuestros intereses eso es oh, oh, oh. Eh, quiero darle a tatiana seguir eh, la, la, la respuesta, bueno, pero antes de darle la voz a la persona, quiero presentarla y quiero mostrar que este proyecto. ¿Es el de ella? No, ella en esta mesa, <ríe> qué bueno, hace parte de la feminidad, le agrega la feminidad y el punto de vista de la gente que está acompañando la campaña. No tres no en tres caínes que han conseguido además de mucho ruido, muchos adeptos, mucha información que debemos de consumir despacio, con calma, porque son muchos opiniones, a veces con mucha furia siento yo, eh, no creo que Tatiana me comparta quiero decir. Y han conseguido que Auteco, win, éxita, palavela, efectivamente. De, deja de deja de, de de poner sus pautas que más o menos oscilan en entre mil millones treinta millones cada misión treinta millones cada misión se cuenta según el el último es veintisiete millones no, no era treinta no, no, 30, 30, 30, 30, 30, 30 segundos de, de bocadillo de comerciales, vale, vale 30 millones en cada corte de comerciales. ¿sí? Y son cortes de dos, no de siete minutos, hemos cortes de siete minutos. Vamos a escuchar a Tatiana, ¿sí? que quieren, o sea, que buscan, eh, que sienten y como bueno, en fin, Tatiana, eh, en un segundo, te vamos a dar todo lo que. quieres. Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, realmente, primero quisiera presentarme. Mi nombre es Tatiana Cárdenas, eh, soy periodista, he trabajado por varios años en medios de comunicación y en este momento trabajo en una ONG de Derechos Humanos. No quisiera pues mostrarme como banderada de la campaña, pero sí eh, la, la hemos apoyado la he apoyado a través de las redes y pues obviamente con, con todas las personas con las que puedo hablar y, y, y todos los círculos que frecuento siempre ver, eh, intento pues que la gente cambie un poquito su forma de, de pensar. El asunto con esta campaña es que ha llegado más allá de lo que ¿No? se ha hecho pues eh, antes. ¿Ustedes sí me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? bien? Okay. ya. Eh, y es lograr no solo de la gente eh, hablando en Twitter o utilizando un hashtag determinado o en Facebook, eh, hablando sobre un tema, bueno, en fin, eso ustedes saben que postear algo es muy fácil, comentar algo es muy fácil, lo difícil es lograr la movilización a través de, de, de esas acciones. Estamos muy contentos, pues, con la gente que ha podido hablar, que ha impulsado esta campaña, eh, es... es algo maravilloso, porque nos hemos dado cuenta que las, que las marcas oyen, o sea, nos hemos dado cuenta que, que, que tal vez eh, RCN, Caracol y bueno, en fin, estos canales hacen oídos sordos porque finalmente para ellos esto genera plata. O sea, yo, yo creo que este problema hay que abordarlo, abordarlo desde, dos, desde dos puntos de vista. El primero, la calidad de la televisión. Definitivamente, eh, eh, hace muchos años no vemos televisión de acá en Colombia, y no estoy hablando, pues obviamente hay, hay televisión de calidad, pero digamos que no es la televisión masiva, ni la que nos llega a todos, el 90% o más personas en este país tienen un televisor encendido todo el día en su casa, o sea, eso es algo que no es exagerado, es real, entonces nos preocupa la calidad de la televisión, o sea, ya no vemos una brújula mágica, ya no vemos algo como con, con las cosas que nosotros crecimos, pues, entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, el tema de, de, de a qué se comprometen las marcas. Las marcas no pueden comprometerse solo a vender sin importar lo que se vende. O sea, si yo pongo mi producto en un, eh, en un espacio como el Tres Caínes, como eh, Pablo Escobar, bueno, en fin, todas estas series de las que hemos hablado, me estoy arriesgando a que mi, mi producto se vea permeado de lo que estamos viendo en televisión, ¿cierto? O sea, ¿cómo es posible, y es una crítica que, que se hizo desde el principio, que tal vez creo que fue una de las primeras, que el ICBF ponga sus campañas de de... Eh, se me olvidó cómo es la frase de la campaña, pero bueno es una campaña que tienen ellos que pauta en tres caínes y que además... Un, ¿no? ¿tienes un en la casa? Eso, tienes un héroe en la casa, exactamente. Mostrándonos eh, porque yo he visto la serie, o sea sé de lo que estoy hablando, realmente la serie es una serie eh, demasiado violenta y que además eh, a los niños realmente no le deja un buen mensaje pues de ningún sentido, porque empieza la serie eh, con la historia de una familia a la que le asesinan su papá y Carlos Castaño es pequeño, es un niño, pues un adolescente y fue como el que inicialmente quiso vengarse. En un país en el que estamos llenos de familias, de niños huérfanos, de familias incompletas ¿Qué, ¿qué mensaje es ese? de vengarse porque le matan a uno el papá o sea realmente una cosa muy dolorosa, triste sin duda pues devastadora para una familia pero pues esa es la reacción que queremos o lo que queremos que nuestros hijos hagan cuando sucedan este tipo de cosas bueno eso es, una eso es una, un análisis pues suelto que hace uno que hacía yo cuando empecé a ver la serie entonces, eh, eh, al preguntarse uno, bueno, ¿y cómo hace uno para que esta gente cambie? Pues para que realmente RCN, Caracol, y además toda esta cantidad de gente que, que uno uno siente como que no está gritando contra una pared porque realmente no no pues a ellos no les importa, pues realmente siguen diciendo que ellos están enalteciendo a las víctimas, que estas series y estos programas le hacen mucho bien a las víctimas que es necesario para la memoria histórica, que es necesario para recordar, que es necesario para, para la verdad, bueno, en fin, toda esta carreta que nos echan, pero realmente lo, para lo único que es necesario y para lo único que ellos utilizan estos productos es para vender, para ganar más dinero, bueno, en fin, uno sabe que, y uno no puede ser bobo ni pensar que, que esto no es plata, ¿cierto? Pero bueno, lo que quisimos hacer fue precisamente tocarles el bolsillo o sea ya cuando no le tocan el bolsillo la cosa cambia entonces para que el rating para vender más y si no se vende porque definitivamente las marcas no quieren ser asociadas con este tipo de productos nocivos creo que ahí logramos tocar la fibra donde era entonces eh, pues yo, yo veo que toda la gente que se ha unido a este a esta campaña eh, en este momento pues estamos muy orgullosos realmente por lo que está pasando, pero yo creo que todavía falta, o sea, el problema no es 3 KI, el problema no es RCN, el problema no es Caracol, el problema es el producto que estamos viendo, el problema es que no pueden simplemente, porque son televisión privada, hacer lo que quieran, mostrar los productos que quieran, y definitivamente el televidente no importa, la cultura no importa, la educación no importa, eso es un deber que también tiene que tener la televisión como medio masivo. Vamos, vamos. Hola, eh, quiero recibirle la opinión a Tatiana, muy interesante, me gusta, eh, cantar así, eh, Y le agrego tres cosas para el que Juan se nos dé más comentarios, anote por favor que comencemos a, a responderle a todo el mundo, que estamos nosotros, nosotros, un comentario. Ahora sin propaganda, sí que me voy a ver los tres cadines, dice un, no. un parcero de Andrés, que se llama Andrés Flores, ¿cierto? No. Eh, se pregunta eh, Lucas P arroba Lucas P no entres caínes. en pregunta en serio están reivindicando a las víctimas pretendiendo que salgan al aire la serie o que Julián Román pida perdón hace una pregunta y ahí hace muchas preguntas y responde Lucas P es interesante su visión eh, sí. antropólogo ¿Es que es no, sociólogo. sociólogo Lucas P es que también no, no, en una enfermedad Última opi última opinión que la resalto de Diario Nocturno, que dice, el problema de las campañas como no entres caínes es que están tan bien diseñadas que parecen contratadas por alguien. <risa> Igual, la intención es buena. Eh, Juanse, ¿qué más tiene por ahí? Bueno, en Twitter en ese momento nos acaba de decir... John González nos hace una pregunta. Duro, duro. Dice... Gustavo Bolívar, ¿con qué moral puede criticar ese programa cuando él ha inundado de prepagos y narcos la TV colombiana? Ya no hablamos, o sea, el tipo ha hecho cuatro, cinco, seis series sobre violencia intraurbana, sobre narcotráfico, sobre pandillismo, sobre narcotráfico, yo creo que... Lo de Tres Caíles es que... mi visión personal. Eh, lo de Tres Caíles es una reacción y ya un cansancio de seis años y de 6 años. Sí. Y, siete años y, y creo que era necesario. ¿Cierto? Si está comprado o no está comprado, no sé, me parece una movilización ciudadana la verdad es que podría... ¿Cuánta hacer? gente se metió? Hay 8.000. Hay 8.000. Y deben tener muchos locos en Twitter. Tienen muchos seguidores en Twitter. Pero en el momento en el que vos le quitas 27 millones si de pesos con cada que son 5, entonces es 27. Por 5 son 120. Que se mueven hacia, otra, hacia otro lado. Porque ellos no quitan la portada de cancillo de ese lugar. Y dicen, no, vamos a cortar de 10 y media a 12. Sí o okay. qué. Hay uno dice le dieron muy duro. Hay otra voz que es la de Catalina Mobluan Daniel en Twitter que dice que la voz de la indignación colombiana la gente Gustavo Olivar habla muy mal de la indignación colombiana. Sí, es cierto. Bien. Y es un negocio. Wiki Periodismo nos dice los colombianos sabemos qué significa memoria histórica en un país que vivía aún en medio de un conflicto armado. En Colombia aún hay paramilitarismo, violencia poli violencia política, par, desplazados, masacres, amenazas, despojos, desapariciones. Casas de tortura. Sí, en el, el centro de Medellín, hace un mes, alguien que no es oficial, la alcaldía, por supuesto, sigue dice que hay por lo menos dos centros de tortura violación y matada en el centro de la ciudad se llama, ¿cómo? De tortura. en el centro de la ciudad en 2013 ¿sí? ¿Sí, ¿Sí? en el mundo de no en el mundo del mundo ¿Sí? de mundo Youtube Juan Pablo Quizán nos dice, no se puede narrar una historia de un conflicto tan tenaz como el colombiano, 3.500 masacres, sabiendo que aún no ha terminado, los paras ahora se llaman Baclip, Murabeño, Rastro, o Boscú, que la lucha que se Vladimir No, Natalia Torres dice, la historia de Colombia se puede contar en los medios, pero no bajo narrativas donde sigamos apuntando a las víctimas. Vladimir que dice, Gustavo Bolívar das, él ha sido uno de los inventores de las telenovelas, un personaje siniestro, ha habido perfectamente protagonismo que la carteada que polé para justificarse esta vez de escritor. Dos <ríe> <Otras> cosas, ¿cómo se llama El de El de. Él decía algo ahora que estoy parcialmente en desacuerdo: que puntualmente, eh, lo hablo puntualmente en la serie de Tres Cáñines, la gente no tenía una forma de compararse se quiere la historia con la realidad yo creo que es relativamente falso porque eh, pues hay, hay mínimo mínimo cinco años de víctimas registradas en eh, la unidad de atención a víctimas yo creo que en Colombia muchísima gente muchísima gente sabe en qué consiste la guerra para la y precisamente también creo por eso mismo ¿Se cayó la señal? Se cayó ¿Qué pasó? Parece que El se fue los de la, de la ciudad, creo yo ¿sí? Muchachos Hola Hola Se fueron en la mitad de la, de la réplica Se fue la señal Ahí, ahí volvimos, volvimos Ajá. excepto <risa> en las ciudades excepto en las ciudades pero por ejemplo ¿qué sí. si Bogotá aumentó casi sí, claro. que desplizó su población en los últimos 20 años uh -huh. gran parte de esa población empujó por favor, la violencia a la ciudad igualmente, Medellín, sí, o sea sí, en el sí. 95 hacia acá se duplicó la, la, la ciudad lo que pasa es es una típica de la clase media, que está alejada de la, de la, de la vida, del de campo de torturada más si acá. Mírense personas, pero sé ¿sí es que en Colombia puntualmente hay millones de personas que saben, que bueno, que pues, Sí, sí, no, al respecto de eso, ¿no? Digamos que, que cuando hablo del contrapunto hablo también de quizás entre nosotros, ¿no?, entre comillas o entre la gente que uno tiene cerca, sí hay la posibilidad de uno tener esa, esos datos de contraste eh, con el fin de uno, claro, formarse una opinión propia, pero si tú vas, nosotros en el proyecto cuando iniciamos a hacer eh, como todo este universo de la guerra, en Colombia, le preguntábamos a los jóvenes, oiga, ¿usted sabe qué es un para y qué es un guerrillero? ¿No? O sea, sabemos que existen y en el noticiero nos dicen, pero no sabemos ni de dónde vienen, ni qué hacen, ni qué pasó. ¿Usted sabe que es una masacre? Sí. Pero ¿cuáles son esos elementos que están ahí conjugados y que logran, ¿no? Que, que pasen y que tienen unas, unas componentes no solo de la guerra y de la masacre, sino políticos, sociales, eh, económicos, ¿sí? Eso no existe, ¿no? Y, y te lo aseguro, o sea, el no voy a decir el 90%, pero es hay una gran porción de la población que no tiene un punto de contraste sobre el conflicto y por qué ha ocurrido, ¿sí? Sabe que existe, sabe que convive en él, sabe que hay unos paras y unas bacrín y las águilas negras y la FARC, pero no tiene, o sea, no tiene... Quizás el interés, ¿no? Quizás ya estamos tan saturados que, que ni siquiera a, a, a esos puntos llegamos de, de, de querer entrar a saber qué es eso. Y claro, la televisión, como al ser un medio masivo, ¿sí? Pues, hombre, te llega directamente. Si tú estás, no sé, en la mitad del campo, en la selva, donde no hay internet, donde no hay organizaciones sociales, te llega la televisión, tú ves esto... ¿Dónde está el punto de contraste? Entonces, por supuesto, creo que, que hay elementos y que hay, eh, digamos, en, en las personas que estamos en el marco de investigación o de o que tenemos ciertas dudas sobre el conflicto, quizás sí tenemos sí. donde hacerlo. Pero un niño de 14 años, ¿no? Mm. una señora de, no sé, que ya no tiene interés en ese tipo de cosas, ¿no? Ve la serie y, y, y, y sale y, y dice, no, venga, esto ocurrió, ¿no? No tengo ni idea, quizás no, quizás sí, ojalá sí. El tema de la investigación... En estos días leía una entrevista que hacía Gustavo Olivar con el colombiano, creo, y decía, yo soy un investigador social, yo soy una persona que documenta y que además eh, muestra realidades. Creo que lo que, dice, pues, lo que dice Elder lo ilustra, pues. O sea, la realidad puede mostrarse tal como es, puede mostrarse desfigurada, puede mostrarse por partes. Y tal vez, de la manera como nos la muestran, o sea, es que no es, yo insisto, no es Tres Caínes, no es solo Tres Caínes, estamos hablando de un fenómeno que lleva mucho tiempo en la televisión y del que nos hemos quejado mucho muchas personas, pero que solo hasta ahora, que la gente dijo no más, esto está rebasando todos los límites, creo que, eh, aunque la gente lo ve, porque es que, pues yo lo veo, no lo voy a negar, y no lo veo porque lo veo porque yo, yo, yo insisto en que en el asunto es que, que si quieren que si les interesa realmente a estos canales mostrar la realidad documentar la realidad y además eh, pues mostrarlas en nuestras pantallas todos los días en horario triple A lo pueden hacer hay muchos formatos hay mucha gente muy buena investigando realmente lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado, porque bueno, todos sabemos que el conflicto no se ha acabado, eso es algo que no es desconocido para nadie, entonces si quieren investigar seriamente, si quieren realmente contar las historias y si quieren realmente, eh, como, como dije ahora y como dicen ellos, porque me parece una frase, me parece una burla, que digan que enaltecen a las víctimas cuando muestran a los villanos como héroes porque realmente todos sabemos que, que que no hay blancos ni negros pero que estas personas no fueron buenas personas y que hicieron mucho daño que lo hacen aún entonces eh, yo invito realmente a los canales a que si quieren investigar que si quieren mostrar la realidad, que si quieren documentarlo hagan, tienen la plata tienen la forma seguramente lo pueden hacer si, si tienen la intención pero esa no es la intención la intención es mostrarnos personajes novelescos, además diálogos terriblemente pues estructurados, unas imágenes que, que por más plata que le metan realmente yo no sé el sentido estético de esta gente en, en que está, pues realmente como televidente ignorantes muchas cosas, pienso que, que la estructura y el, y el, ¿qué? el mínimo sentido del arte se pierden estas series porque realmente es bala, bala, bala y lo único que hablan es vamos a hacer la vuelta y la vuelta por aquí la vuelta por allá entonces ni siquiera en eso, o sea si van a tomar trozos de la realidad y los van a mostrar y los van a plasmar en la televisión que por lo menos lo hagan con decencia ya que no lo hacen entonces documenten, métanle plata a eso métanle plata a la realidad, métanle plata a la, a la reparación métanle plata a eso también es reparación para las víctimas, mostrar la realidad, saber verdades, eso también es valioso para ellas. Entonces, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero realmente ellos no quieren hacer eso. Entonces, tampoco que lo digan. Realmente eso es algo muy molesto. Yo quiero aquí eh, una, un, un paréntesis. Eh, hay una carta de las víctimas eh, de Asfades, Asfades que le dicen, solo un pedacito le digo, le dicen a Julián Román, le escriben a Julián Román y le, le dicen varias cosas, en, entre ellas soñamos en sentarnos con ustedes, construir en conjunto los personajes inspirados en hombres y mujeres que un día fueron desaparecidos, asesinados por pensar diferente y tener, tener sueños de vida digna Yo propongo un día que saque la novela del papá, no del hijo, del papá de eh, Abad no. Gómez. Es hermoso ese señor, como... Putas no nos quitan un día no sé a quién se le ocurrió matar a una maravilla y a una luz como era ese señor ¿sí? Sí. un día hagan una novela de esas y vamos a tener que fastidiar a mucha gente ¿sí? pero les encontramos unas víctimas que tocaron y que alzaron la mano muy fuerte sí, unas víctimas que no sé, no vi las no manos, me disculpo por no escribir los de la universidad de Antioquia, eh, diciendo que la universidad de Antioquia era un nido de guerrilleros. tomas hecha ¿toma en la universidad. tomas hecha. Bueno, pasé en el avión. Yo una Y en la universidad. De me di siete capítulos de los tres caimanes. no. Sí, fue... Fue... todo bien ¿cómo no un.? dicen? Bien. sobre todo porque la película, la película, la serie es muy mala, ¿Malos actores? No, los actores pueden ser buenos. O sea, no, a Romano te pone un concepto de que es buen actor. ¿No es cierto? Aunque Gregorio ¿Quién Gregorio Berniano. Por eso era, es muy fácil. Eh, la presión es la petencia. Sí, hay una cosa que yo no habría que, que el tipo era investigador social. Sí, estaba en el libro. Pues ahora el director es investigador social, creo donde investiga Está ¿Qué, qué, qué, qué. o sea la novela eh es que nacieron ya nada los paramilitares ya de tienen de plato. Ellos, ellos nacieron, de... ah, no, nacieron del conjunto de asentados de Segovia, Antioquia. Ajá. ¿Cuántos asentados eran <risa> <risa> pues, imagínate, <risa> no, eran de Abajo y Amalfi. Ah, okay, okay. O sea, se supone que eran de Amalfi. Entonces, ¿dónde está la documentación? ¿Cierto? Pero, Otra ¿no? cosa, ellos mencionan Amalfi dos veces, pero el resto todo ocurre en Segovia. Además, los saltos históricos que ahí es, estamos en enero del 80, y un momento no parece más que en enero del 82. A, a Elder, que tuve una discusión, no una discusión, sino que Julián Román se enojó porque yo le dije o escribí en Twitter que Gregorio Perdida parecía un Rambo Kiollo. Entonces el tipo se enojó porque dijo que no, no era es necesario. Bueno, bueno. que Gregorio entonces, sí. entonces él se enojó y me dijo que no era necesaria la ofensa que si quiere diálogo, que diálogo, pero que la ofensa no pues digamos que puede ser que yo haya sido ofensiva pero realmente fue más ofensivo ver a este tipo sin camisa con un fusil y sacando a cinco personas de un bus y matándolas a todas ¿Eso vende? ¿Eso vende? Fumigándolas. Así es, vende. pues, ni siquiera, exacto, sí, eso vende. Es que eso es lo que, ese es mi punto. O sea, digan la verdad, digan, estamos vendiendo, nos importa nada, nos importa cinco, lo que ustedes piensen. Pero no vengan a decir, es que nos importa lo que ustedes piensan, es que esto es investigación, es que estamos documentando. O sea, ese es mi punto. Ya de ahí en adelante sabemos cómo podemos discutir o qué es lo que podemos hacer, pero sí si, si a todas horas la negación a lo que están haciendo, pues es muy complejo para la gente, eh, eh, pues decir, no, si ustedes lo están haciendo mal, porque ellos no sienten que lo están haciendo mal. de cabrón. Quería meternos a la juda y meterlos no, no, no, no. a la rueda no, claro. ¿No? A de ¿No? a uno. Dos ¿No? cosas. De a uno. Porque digo no, que el peligro, el peligro del señor Bolívar, es que, insisto en eso, desconoce el mecanismo que activa, porque pese a que en realidad se muestra como fragmentada, a pesar de que en realidad se muestra que estamos en el 81-82 y no hay continuidad, lo que hay implícito es un discurso, o sea, hay implícito todo un relato que se va armando a través de la, de la serie, ¿sí? O sea, independientemente de que usted loche, volvemos sí. a a pesar de, bueno. de, que, de que se haga el énfasis en la continuidad histórica, eh, hay un efecto de, de continuidad histórica. Usted de inicio a fin se sí. puede relatarme las cosas extrañas. ¿no? Con toda la deficiencia, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo... Poniendo el mismo, mismo asunto. Además de eso, él dice que él escogió a los castaños, que eso es un error, pero histórico, jodidísimo. Los utilizó como víctimas de la guerrilla, como vengadores, porque. Eh, no, no porque, sí, él fue el de los escudarios mismos en ese sentido, porque los quiso usar como una especie de prototipo, tipo ideal, algo así de ejemplo, de los ganaderos acosados por una guerrilla eh, excedida en, en unas tácticas económicas. Y eso, básicamente, vacuna, ¿cierto? No, se se esteo, entonces. Ese, ese tipo de explicación de que los castaños son una especie de referente de una clase que es la clase de ganadera, eso puede ser, en la literatura de la puede ser válido pero en la realidad de es totalmente por una crónica centro de alguien que describía el paramilitarismo como la guerra del Estado contra los pobres en Colombia, ¿cierto? No de los ganaderos, no de los inquilinos de Segovia, no, la guerra del Estado, ¿cierto? Y me hago una pregunta muy fundamental en esta cosa de memoria y de rescate, lo que está haciendo Gustavo Bolívar y lo que están haciendo también los chicos de, de los no, más tres jardines Por ahí la descripción, muy válida producción cultural, que es el último de vale. en esa producción cultural de un tema, y una columna del federal, que son los hermanos Castaño, que arman eh, un ejército privado, auspiciado, a veces sí, a veces no, permitido por el Estado, que mató a Pablo Escobar y lo desapareció, se coronó todos los negocios, pudo poner un presidente, ¿cierto?, que gobernó el Estado, los, los, los eh, justicia y paz, <risas> los limpió a muchos, y a otros los mandan para Estados Unidos y algunos dicen que eso es un castigo, que parece que es un premio, porque después de que canten cinco años en Estados Unidos, un nuevo nombre, y se me dijo, eso es un premio, pero algunos dirán que es un castigo, ¿cómo, demonios, vamos a permitir que por lo menos narren mal una realidad? Otros dirán, si lo narran mal para todo un país, y mal narrada, y solo va a ser esa versión y nunca vamos a volver a tocar el tema, parece muy delicado. Que bueno, yo, una, una estrategia muy inteligente sería pedirle, demandarle, se vengo aquí a la compañera que está logrando cosas con una, una militancia productiva por lo menos y que, por lo que comentaba ahorita Juan, dice que estamos en, o sea, es acumulado tanto el hastío, se ha acumulado tanto hastío sobre el tema que fácilmente se le puede hacer una propuesta clara de reivindicación a a RCN y también a Caracol, porque Caracol incluso muestra un patrón, que es mostrar después las realizaciones audiovisuales que han sido realizadas desde el punto de vista de las víctimas, que tienen otro género, pero que deberían tener igual tiempo de, al aire. Y por eso digo reclamarle, por ejemplo, a RCN que se sea un espacio y que pase por ejemplo un documental de Horma Yo quiero decir algo. Listo lo mismo pasó y les pasa a los chilenos en la película no es que no quiero hacer, pero no, hacer no spoiler pero no no no no no no no no, es no. que no, no, no, todos dicen que no, no. no. bueno te no, la, no la pongo por ahí a los chilenos les llega la, la oportunidad de una campaña y una oportunidad de quiebre de la dictadura no no no no, no, no, no, no. apague el micrófono y en la dictadura llega el quiebre y se les permite a la izquierda opción a hablar cierto y hacen una campaña y se la juegan por lo light like, maldita sea cierto por lo light like, sí por la gente cantar y ya vendrá la esperanza en chile ah, ah, ah, ah. y yo yo sentí una vaina muy intensa porque yo soy muy radical en mis, en mis, en mis productos y quiero una pareja y quiero que las víctimas hablen más y siempre me la juego porque duele desde ver los partido de fútbol me voy a estar perdiendo siempre pero pero lo que tú me, dices me he preguntado que de que es un hincha de medellín que te gusta hacer con el dígala dígala dígala lo que yo <risa> <risa> lo que tú dices es me están escuchando o no me están escuchando es que yo no sé siento como bueno eh, lo que tú dices es muy cierto y de todas formas, yo creo que el problema aquí, además pues no es que yo, el entretenimiento y demás, uno sabe que en aras del entretenimiento se sacrifican a veces muchas cosas y, y, y uno critica, bueno, las secciones de entretenimiento de los noticieros que pueden ser muy, muy livianas y bueno, en fin, o sea, hay buen entretenimiento, entretenimiento de calidad, eh, y lo hemos, pues yo lo mencionaba al principio porque realmente añoro los años en los que uno podía ver, prender el televisor y ver algo, ¿cierto? Pues no tenía que ver a la, a la señorita Laura o bueno, en fin, esa realmente basura televisiva que, que presentan en, esta, en este momento en los canales nacionales, insisto, en los privados porque creo que algunos canales públicos han hecho como, como el esfuerzo por por tener buena parrilla todavía, pero bueno, digamos que es una lucha. Pero los canales masivos eh, realmente sacrifican todo por el entretenimiento, todo, todo, todo, todo absolutamente todos los valores, la cultura, la educación, la mínima, insisto, eh, creatividad. O sea, realmente yo no veo creatividad en RCN o Caracol. Y, y no solamente hablando de sus novelas, porque realmente son novelas que son refritos. Eh, los mismos actores, como si gente, pues no, no existieran más profesionales en este país. Bueno, en fin, eso es otra crítica que va en otro sentido. Es importante de cultura y entretenimiento, ¿no? Pero nosotros no podemos tampoco, digamos que entregarle la responsabilidad a la televisión que sea todo lo veraz y objetiva en ciertos aspectos como nosotros queremos, pues porque evidentemente está cumpliendo una labor de vender y de ese tipo de cosas. Creo también que... Eh, si, si en algún momento este tipo de campañas demuestran algo es que es que los televidentes también tienen la posibilidad de apagar el televisor o de ir a otras plataformas o de realizar otro tipo de dinámicas ¿sí? aún así eh, creo que es valioso ¿no? que alguien se ocupe aunque sea de, de, de intentar rescatar la memoria y ciertos hechos porque siento que eso igual nos tiene hablando acá ¿No? o sea no, tampoco se trata de tapar los ojos ante una realidad que está ocurriendo y que si vemos más entre comillas entretenimiento no que puede ser otro tipo de novelas y otros temas pues se desaparezca sí. esa realidad creo que hay que afrontarla no sé si afrontarla de, de la forma en que la, que la que la han venido afrontando con las, con las novelas de Escobar y Tres Caínes ¿no? sin embargo sí es un tema que es valioso que se explore y quizás lo que hay es una incapacidad de poder asumirlo de forma creativa y de forma sí. dramática, interesante, ¿no? Yo vi dos capítulos, creo que la serie es deficiente en cuanto a su producción y en cuanto a sus actuaciones y en cuanto a su diseño. Los diálogos son terriblemente pobres y peligrosos en algunos, pienso, quizá no, ¿no? no. no una opinión personal, ¿no? Sin embargo, sigo pensando que esa serie nos tiene hablando hoy aquí acerca del tema de memoria histórica, de los paramilitares, de cómo debe asumirse, y quizá, ¿sí?, una, una propuesta interesante sea que también los televidentes nos empoderemos para que podamos realizar otro tipo de dinámicas, ¿no? No sé, alguien que grabe la novela y ponga un blog de aclaraciones sobre los errores, ¿no? Sigo pensando, por ejemplo, que es aún más particular que Gustavo Bolívar sea la voz de los indignados, o sea, eso me parece aún un poco, eso, eso sí me parece como medio paradójico, no, es de, no pero, lo sabía. Mira, tú tienes toda la razón, pero a ver, mi, mi insistencia es porque, eh, mira, y eso es un estudio real, el 70% de los niños de este país prefieren la televisión sobre cualquier otro entretenimiento, incluido ir al parque, salir, ¿cierto?, y sabemos que también hay muchos niños que definitivamente ven televisión hasta las 11 de la noche, porque, bueno, por X o Y motivo, yo no estoy diciendo que la televisión tiene que ser la educadora número uno en los hogares, porque no es así, porque ese es el papel de los padres, y ese es el papel de las familias, y de la escuela, y en fin. Pero sí tiene que haber una responsabilidad mínima de contenidos, pues eso total, es algo que... Total. O sea, tú, me, tú nos dices y tienes toda la razón, o sea, tenemos la oportunidad y yo la tengo y tú la tienes y la tenemos aquí de apagar el televisor y ponernos a hacer cualquier otra cosa. Pero hay gente que definitivamente quiere ver televisión y eso es algo que, claro. que no tiene nada de malo, o sea, yo quiero ver televisión, no tengo cable, no tengo DirecTV, no tengo UNE, no tengo Telmex, entonces me toca ver, ¿qué me toca ver? Lo que me toca ver, sí o no, RCN, Caracol, Señal Colombia, bueno, en fin, entonces... Eh, eh, mi llamado y simplemente mi grito, y creo que el de la mayoría de la gente que, que, que está indignada por esto es, por favor mínima calidad en los contenidos o sea, eh, respeten al televidente, o sea no solamente hablemos de eso, hablemos por ejemplo de los horarios tú sabes cómo se maneja ahora el prime time en Colombia, aquí no es que de nueve a 10 dan una novela, sino que cuando se acabe y se les dé la gana, ellos acaban la novela, la acaban, o la quitan, o la ponen en un lado, o la ponen en el otro. O sea, también es una crítica grande a la forma como ellos manejan la televisión, porque es que la televisión es un bien público, es que realmente porque sea privada la señal no significa que la televisión no sea el medio más masivo en este país. Ese es el llamado. Hay un comentario, hay un comentario por aquí en, en el chat de, de YouTube. Dice, yo extraño este la época que acompaña a Tatiana la época de novelas como las, como las de Bernardo Romero Pérez o Julio Jiménez sí. Sí. extraordinaria sí. generación de escritores yo pienso no eh. en la época de bonituras de un Chinche también no había mucho sí. no ah. de, de la de la problemática actual, vemos de la seguidilla de muchas malas a veces buenas, eh, pedacitos de cosas en televisión, el capo, bueno, ya hemos hecho de, de, de Y también estamos en una en un supuesta reunión con la para hacer una paz, un diálogo de paz, donde no se negocia nada, ni el Estado, ni la configuración económica, sino se negocia la paz que algún grupo armado de Jesús No, no. no estamos entre ambos de, de paz de, por, por tanta generación. Esa de... es que hay, Esas hay otra. Hay una, crisis, una cosa muy interesante y es que, listo, estamos hablando de paz, pero estamos, estamos educando para la guerra. Porque aunque no lo creamos, aunque, aunque no estemos de acuerdo, los papás... Y las familias le han relegado a la famosa caja boa su responsabilidad como padres en educar en valores, en educar, eh, no sé, mentalmente y toda esa cosa. Pero, pero. hay un video de un chico que, que está con los hermanitos y los hermanitos se sientan a conversar y a decirle, Es que yo soy el patrón de este y yo me les digo a ellos: ¿saben qué? cucho, si usted no me trae las cosas, yo no tumbo. Y si usted, si, usted, si usted no me favor, yo lo mato. O sea, maricar, no me Los castaños eran de buena familia, o sea, leían, leían libros. Es que eso es lo más peligroso. peligroso. Perdón, hay que meter la cuchara. Bueno. Eh, Qué pena. <ríe> sabía, han salido del país, es, es un sábado. O sea, ellos. Muy Son gente estudiada sí. Eso es más todo peligroso todo aún, en forma, en forma, sentir forma, esa, forma, esa identificación. Creo que lo que tú dices, pues, que eran personas que estudiaron, que no eran acomodadas, pues, económicamente, eso tal vez es un poco más peligroso porque hay cierta identificación de nosotros con ellos como personajes, ¿cierto? Personas que piensan diferente, que tienen puntos de vistas diferentes y que definitivamente lo que deciden es la confrontación, pero más allá de eso hay un fondo político muy grande, o sea, lo que ustedes decían, no solamente los saltos en el tiempo, no solamente el no contar algunas cosas, sino que tenemos que saber que detrás de los paramilitares existían los militares y detrás de los militares están los políticos y detrás de eso está el poder económico y de eso no se habla en la serie, o sea, eso no se habla por ningún lado. Además de esto, lo que mencionaban del proceso de paz, o sea, me parece un bombardeo al proceso de paz que salgan en televisión nacional unas personas diciendo que las FARC, o sea, yo no estoy a favor de las FARC, pues obviamente, pero me parece muy mal que si estamos intentando senta sentarnos en la mesa con estas personas que llevan 50 años de beligerancia y que sigamos con la beligerancia contra ellos, o sea, a mí me parece eso algo muy negativo para el proceso de paz que yo creo que todo el mundo quiere que, que funcione, más allá de, de, de la ideología y de, en fin, derecha izquierda, yo creo que todos queremos paz en este país y si se está dando una oportunidad, no creo que sea el momento más, más apropiado para decir que todos, los, que todos los estudiantes de sociología son guerrilleros, o que todos los estudiantes de la Antioquia son guerrilleros, o de la nacional, o en fin. Entonces, creo que es la beligerancia en la televisión y el lenguaje, el lenguaje que, que a toda hora eh, evoca la guerra, ¿cierto? O sea, siempre nos estamos atacando y además desconociendo el fondo de estos ataques, porque que me digan a mí y me saquen los políticos, que salen con la parapolítica y que llevan muchísimos años nutriéndose de eso, bueno, listo, háganle. Pero si no lo van a hacer, entonces no, no sean mediocres. Cuando pues, pues, yo quiero hacer la pregunta, o sea, cuando tiempo de paz, en algún momento nos tenemos que mirar y, y reconocer cuándo demonios vamos a reconocer que sí hay gente de la antropología que es, son capuchos. Cuando vamos a reconocer que el vecino, <risas> amigo mío, la tía, lo me casé con la hija él pasó el paramilitarismo consciente sabía sabía que torturaba ¿cuándo vamos a reconocer vamos a reconocer? pero es que es que, pues, eso, es que eso no es bien. no o sea, que sí no se seguramente que todos somos culpables cierto y que hay que haber una memoria y hay que haber unos perdones y unas reconciliaciones algunos castigos no pero es que bueno. es que no se puede estigmatizar es que es el estigma no, bueno, yo pienso que es muy difícil, por ejemplo, una no eh, tengo más mores de eh, preguntar abiertamente a las víctimas. Yo no sé por qué es una cosa que salió en eh, pues, el círculo de las serras, entre comillas, de la presencia de los estados militares. Yo y H.R.S. preguntaba abiertamente a las víctimas. Ustedes creen que estamos, que estamos en capacidad de decir realmente lo que pasa, y no es por no reconocer que eh, hay guerrilleros que son colombianos, porque es que, que, que hay que sí. un mito, hay que un, también un mito, que ya viene como. Eh, es? Eh, Venezuela, todo es todo Venezuela, Ajá, aquí no hay un solo guerrillero colombiano, entonces es raro. Eh, pero es que eso, la pregunta es. Estamos, estamos en capacidad realmente de escuchar quiénes son los humanos. Para mí, RCN, con la serie 3K, hace una especie de aceptación pública de su papel en la guerra de Colombia. Sí. O sea, no es raro, en un accidental, que sea el canal más proclive a tapar, tapar, y tapar, y tapar, y tapar. gran parte del Teflon y está templado eh, no, precisamente por RCN, simplemente es a este perfecto eh, eh, no, no, no, suena, no, suena, no suena, digamos, discordante con la, la, la, la realidad, y es que RCN hace parte, eh, RCN hace hace parte del conflicto, o sea, RCN no está ubicado en una esfera, ¿Tú? no está ubicado en el Medio, no está para allá ubicado en Marte, y desde Marte emite sobre Colombia, no entra sobre no el tema sí la este es el tema eh, sobre la que hace rato no es cierto pues han oído hay o sea hay esa sociología dice hitos fundacionales que están relacionados con el sistema es no hay que decir así y sistemáticamente la policía ha buscado dentro de la gente de ciencias sociales eh, asociados a la lucha armada o no sea sé, insurgente y los encuentran en ocasiones. Yo no me podría poner la lista en este momento de si sociología realmente tiene criminales allá. En... Sí, que podríamos decir. Que podríamos ¿Sí? decir, ¿Sí? bueno, a la, yo, yo le diría a los periodistas, señores periodistas, ahí está, el les su, de su capacidad. Pues, por ejemplo, porque hasta el momento eh, no han habido digamos, pronunciamientos de este tipo. O sea, estamos, mucho, mucha gente del Departamento de Sociología, yo soy de el Departamento de Sociología, eh, se, se vio interpelado por el tema y lo que se vio decir es no, pero es que de pronto eh, nos están dando mala fama. Realmente la mala fama ya tenemos, lo que pasa es haciendo de RCN es formalizar y llevar a la escala de lo público y de, sobre todo de lo nacional, porque es que hay un tema de poder regional, es que es otro asunto que se revela, y de RCN es, del, es el, el destilado de allá de la, del poder capitalino, y entonces la pregunta sería, ¿en las regiones qué documentalistas van a salir a, a mostrar las otras escalas que hay de la realidad?, porque vuelvo ir yo, insisto mucho en una idea, o sea, aquí no hay que desperdiciarse de intentando sacar la serie. Incluso yo diría, déjenla rodar, concentrar ¿no? sus energías, es una cosa mucho más eh, potente que es eh, colaborar para que las personas de las víctimas sean cada vez más, más visibles, e incluso reclamarle RC usted tiene que darle espacio a las víctimas para que ellas pueden sus realidades. Por eso yo diría, proponerle cosas tan sencillas como era. Pase cosas que se hace con un público. Pero, ¿no? donde las víctimas. temor ¿no? Donde las víctimas. Sí. Bueno, es más o menos narra bien a veces. Pero. O, o, o por ejemplo, pero con un documental. Donde Las víctimas salen con un, ¿no? ¿no? un sale víctima, sale con documental weón. Importantísimo. Importantísimo. Sí. Importantísimo. Dice todo. Son los dolores, pero. Pero bueno, no es quitar, no es quitar, no hacer no el kit de la la historia. Pero lo que vos decís es que la señora quejándose que el, de que le torturaron el libro y le mataron el marido y la violaron a ella es aburrido. No, no, no, no, no, no. no, no. La producción sí, es, la es diferente. Vayan sí. una producción sí. Ya estamos, no. estamos, estamos cerca de las 10 de la noche. Quiero dar como. Un, un, un, no, terminamos mal. a las 10 de la noche. Pero quiero recoger es. Qué narradores, qué historiadores, qué contadores de historias. A ver, eh, nuestro amigo compatrión Ríos como demonios contamos los dolores, como dice eh, Chris Capié en el chat, que recordar significa volver a poner el corazón, como queremos que nuestra historias vuelvan a pasar por los corazones, a volver a pasar los corazones por la masacre de Fujillo, donde le pegaron a la mamá, el hijo, tres días, para que lo viera, y todos los putos días se levantara y viera el hijo muerto. Eso hay que contarlo en algún momento, pero como puta lo contamos con poesía, sin poesía, con todas las miradas, no sé. entregarle todas las herramientas a la, la víctimas. Yo creo que... Es decir, hagan ustedes lo que piensen que les puede salir. O sea, esa idea de que el audiovisual es una herramienta que como el dibujo o como la escritura se puede aprender en unos cuantos talleres, y yo sé que ustedes saben de lo que estamos hablando, o sea, la gente aquí de punto link, sabe que estamos hablando de que... Es una, un lenguaje más, y la gente después de que se entrene en eso, sea, podría hacer una salida, entregarle esas herramientas a las víctimas y decirle, vea, aquí tiene una cámara, esto se llama hacer un guion, esto se llama eh, preparar eh, un día de grabación, etcétera, y si les hagan ustedes sus versiones. Una... Antes de eso, antes de eso, Santiago, <risa> respeta, pues, ya desde el chat, él iba a estar aquí, cualquier pues, en el handout en sí. el canal, todo el mundo. Ya me no dice... ¿Cómo si lo pudieron hacer los argentinos? ¿Con qué? No ¿Cómo sea? La, con respecto a eso, ¿cómo, no hablo, ¿cómo los argentinos desde las mismas víctimas aprendieron a narrar su propia problemática cuando la época la, la, la, la de la dictadura de Videla, los desaparecidos que hoy todavía existen? Y, y es a, mí, a mí me duele mucho es la permeabilización que ha tenido todas esas problemáticas, eh, no, esas expresiones culturales que hay en el país o sea, porque nos estamos hablando sobre la televisión, la literatura hoy en día vamos a encontrar unas, seis lanzamientos de libros de paramilitares secuestrados, no sé qué, cada ocho días encontrás que las obras de arte por ejemplo a mí, a no no pedir la palabra. de sí, pero Jorge. si hago la mención de un autor y ¿es el, es el tipo que escribe junto con Juan Juan la serie esta de eh, que está pasando en Canal Capital me parece muy atrevió para el trabajo de él y curiosamente ha hecho cosas del otro lado él hizo las prepago, ¿no? las prepago, hay varios libros sobre las prepago y él es el que se hizo famoso porque lo demandaron en la cantera una referencia ¿no? bueno, bueno, por que leemos la vuelta a ellos y volvemos por aquí porque las narradores, otra forma de contar esto ahí existe. Eh, yo creo que Perdón, ¿Elder ibas a hablar primero? No, no, dale tú y luego hablo yo. Bueno, eh, creo que las víctimas lo están haciendo, o sea, conozco muchos grupos, muchas eh, asociaciones y, y muchas personas que individualmente han, han tenido herramientas o las han buscado para contar lo que quieren contar, o sea, es que lo que yo también insisto es en que las víctimas tienen su tiempo, o sea, digamos que en este momento tal vez no es el tiempo para ellas contar muchas cosas sobre los horrores paramilitares, o sea, tal vez mucha gente decía, ve, ya pasó mucho tiempo después de Escobar, tal vez eso hizo que la serie no tuviera tanto problema para impactar, además que era una serie pues que estaba eh, en temas de producción diferente a esta otra de la serie, pero bueno, eh, lo que quiero decir es que, es que sí, o sea, obviamente hay que abrir espacios para que las víctimas cuenten, para que tengan sus, eh, cuenten sus realidades, para que cuenten sus dolores, para que sean ellos los héroes y no los villanos, los héroes, como en este caso. Eh, pero también hay que, o sea, hay que darles tiempo a las víctimas para hacer su duelo, porque es que el duelo no solamente se hace a través de, de contar o sea, hay otras formas de hacer duelo, y sí, contar es muy importante, y digamos que, que si se contara con más espacios es muy bacano, pero, pero, pero pienso que también una de las cosas que más choca de esta serie es que está muy sobre lo que está pasando todavía, o sea, los paramilitares en el país no se han acabado, no se han acabado ni se van a acabar en mucho tiempo, porque aquí están las BACRIM, que todos son ellos, y entonces... Eh, eh, toca también darle tiempito a que a que la gente pueda curar un poquito, pueda sanar, para poder volver a ver estos horrores y que tal vez no sea contraproducente. Entonces sí, claro, hay que abrir espacios, pero también hay que mirar los tiempos de las víctimas. Eh, bueno, yo, digamos que puntualmente lo que quiero decir es... Eh, las organizaciones sociales, comunitarias, ¿no? todo este trabajo en territorio se lleva haciendo desde hace años. ¿no? Uno, uno mm. puede observar, digamos, no sé, campañas desde hace 20, 15, 10 años acerca de todo este tema y creo que es valioso, no quizás no los conocemos o la gente no los mira con tanta atención como una novela como la de RCN, pero existe, ¿no? Los artistas también, creo que es un deber de cualquier creador poderse proponer y mirar sobre su realidad social y rescatar todo ese tipo de historias que además son muy valiosas y, y ricas alrededor de un tema. Nosotros puntualmente cuando, y digamos que voy a hablar sobre el proyecto que estamos realizando, Cuatro Ríos, eh, cuando, cuando nosotros nos planteamos hacer un proyecto como Cuatro Ríos, lo hacemos en un cómic, ¿no? Porque pues puntualmente sentimos que, que, que hay un montón de lenguajes que ya han sido agotados y que lo que hacen es que nos han insensibilizado, ¿no? Uno puede, digamos, observar, eh, no sé, las noticias y ya está mamado de ver los 50 muertos, ¿no? También uno ve un, un, un documental tan pesado como Impunity, ¿no? Y, y tal vez no, no necesita ver eh, las vísceras ahí, entonces, digamos que nosotros le apostamos a, a venderlo desde otra estética, desde otros significantes, desde otros lenguajes, desde otras narrativas, porque también eh, sabemos que el rescate es importante. ¿No? La, la, la propuesta de hacerlo para internet también nos da la posibilidad que la gente tenga la posibilidad de alimentarlo ¿sí? y de crear alrededor del proyecto una memoria histórica que es dinámica o sea, no, no creo que sea sano tampoco ver la historia como un como un espacio inalterable, sino que nosotros estamos hoy nosotros hicimos la primera historia sobre el Naya, ¿no? que es una historia que, que digamos, una masacre que ocurrió hace 10 años, ¿no? entonces, ¿qué piensa la gente hoy 2013 sobre un una masacre del Naya, ¿no? ¿Qué piensa y, y qué siente alrededor de eso? Y lo que hicimos fue puntualmente, eh, digamos que apostarle a nuevas maneras de narrar, a nuevas formas de, de, de generar eh, interacción con la gente, de poder mostrarlo en una estética que sea distinta a las otras, ¿no? Pero pienso que sigue siendo válido, ¿no? El mural de Ciudad Bolívar, eh, la campaña de las Madres de Soacha, el trabajo territorial en, no sé, la Comuna 13, ¿sí? O sea, el, los, los videos alternativos, ¿sí? Creo que a la hora de la verdad siempre hemos tenido el poder de elegir qué tipo de contenido consumimos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil, pues, consumir lo que se nos da masivamente. Entonces la apuesta también es esa, ¿no? O sea, bueno, parece que el tema de memoria histórica interesa mucho, pero sí es cierto, ¿no? Entonces también... Eh, digamos que la apuesta es esa, como, como que los creadores y los narradores y, y desde otras perspectivas distintas a lo que siempre se nos muestra podamos eh, reflejar otras realidades. Y sin embargo, como lo digo, no por por experiencia y por por, por recorrido, uno sabe que, que hay organizaciones sociales, comunitarias, eh, barrios, no que desde La, desde la Olla comunitaria hasta los murales, hasta el festival de cine, hasta el cine club, hasta el charlar con alguien, eso es un apoyo valiosísimo a las víctimas, o sea, tampoco es que necesitemos hacer, oh, no sé, la novela o el Padrino 3, pues aquí, no, cualquier acción es, es importante, creo yo. Tiene toda la razón, pero... pero el problema es que pero primero, claramente que lo que Bolívar no entiende insisto en eso el efecto que tiene sobre él, las mentalidades de cualquier ciudadano del mundo la es diferente a lo que puede producir el COVID y demás pero además de eso también creo que la, la, la, el problema no es evidentemente hay miles miles de formas de contar no tiene que ser con la víscera o que puede ser con la víscera porque Por no, ejemplo, hay gente que es como es San, San, San Tomás, que no, hasta no ver no creer, entonces si no ve el espartizado, no es capaz de en su mente hacerle clic y entender que sí, efectivamente, hubo una masacre que puede tener tal tipo de servicio, que requiere el tipo de imágenes. La imagen es la que el libro que se acaba de es estudiar la tecnología es un libro de fotográfico sobre la eh, sobre la en colombia. De Stephen Price, estuvo ahí en una exposición de universos. Es bastante grande. ¿sí? Porque es que, eh, por ejemplo, ya, es decir, se pueden hacer muchísimas, muchísimas formas de presentar el problema. Lo que hay que decirle, por ejemplo, a Bolívar, es hágalo bien. Hágalo bien hecho. Se puede hacer cómic, se puede hacer un mural, se puede hacer un una carta, un poema, una canción, pero, pero hágalo bien, o sea, sea fiel a lo que pasa, o sea, no, no sesgue, no incentive, no le meta más cándida a la guerra, no propicia que el conflicto continúe, sino que corte el conflicto, busque cortar el conflicto cada vez más, antes de intentar falsamente denunciar que sí, que no existe, que la realidad es esta, pero... Sí, en la forma como se hace, es totalmente divertido igual Gustavo Ligar es maquila, o sea, tiene detrás de la, o sea, lleva seis años haciendo haciendo narraciones y por más mal malo que sea, no tiene todos los colores y no le está pasando por el corazón lo que está comentando, tal vez, no sé qué quiere de decir sí. no, no, yo simplemente como ya para entender un comentario y es el de el de la o sea, la... lo valioso que puede resultar es que se abra la, esta discusión, ¿no es cierto? Eh, hay mucho tiempo para seguirlo. O sea, yo insisto en una idea: Colombia durante décadas va a tener, pues si es que no se acaba pronto, ¿sí? durante décadas vamos a tener este tipo de discusiones, vamos a estar diciendo, bueno, que a mí me parece lo mismo que se ve como en medio de que sean realizadores audiovisuales los que hacen esas preguntas. Eh, de nivel, o sea, gente joven que con el paso del tiempo se trata de ser usada por un proyecto de contar una historia de las víctimas, porque en Colombia, no, no, nosotros estamos aislados de que hay un dominio mundial en ese tipo de producciones audiovisuales, o sea, simplemente haga, haga, haga el recuento de grandes eh, series de televisión, o por ejemplo de Animalista en China, que es la idea de que en masa tienen que presentarse los testimonios de la gran masacre del siglo y Colombia tiene mucho, mucho, mucho, muchas historias que contar muy violentas, eh, prácticas de desaparición, prácticas de, de, de tortura, o sea, un escalamiento de la violencia innovador. Innova, innova, innova, innova. o sea, en Colombia se inventaron prácticas como el corte de corbata o sea, cosas que desde la década de los 20 y de los 30 en Colombia la gente se mata de manera exorbitantemente violenta, no eh, los, los rituales muy, muy, bien, muy medievales, o sea esos conviven con esa esa es esos niveles de cómo dicen, con modernidades esa mezcla de niveles de, de, de civilización y de capacidad de absorción de la violencia que si sí, ahorita estoy medio con lo que dice Juan los colombianos tenemos un nivel de tolerancia a la violencia descomunal y por ejemplo eh... Le escribí a William de Willy Radio, en Twitter, porque no sé por qué hay mucho ruido de, de, de Caines. Dice que no se está viendo los, los, la novela, eso es lo que tiene en la prensa y lo que Twitter tiene. Y, y el man defiende a lo de Uribe, inclusive, no sé si podía decir esto, pero lo digo, en algún momento fue que le enseñó a Uribe a, hacer, a twittear, es el community manager de Uribe. Sí. Eh, y dicen, no me la veo. Y entonces yo ¿Qué? le digo, pero ¿por qué no te la ves uh -huh. si, si vos sos de derecha. Si vos de la de ellos. ¿sí? Y ellos dicen, no, no, no, no estás muy equivocado, es una malísima suposición. Y yo digo, quién? y tal vez ellos no se la quieren ver, y no se la van a ver, y nunca se la van a ver, y nunca les va a dar la gana de vérsela, no importa si está mala o buena se van a cerrar los ojos y van a hacerse los locos también un poco. Entonces, hay que Supongo que hay que hacer un acuerdo, reconciliación, pero también bombardearlos con todas las buenas y malas calidades de, para que en algún momento se den cuenta de que te cortan los brazos a la gente como tosieras y la dejan desangrarse, ¿cierto? En algún momento eso es duro, pero en algún momento, no sé. Por allá vamos a dar última vuelta y nos despedimos de esta bonita charla. No sé quién quiera hablar de primerito sí. para... ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? las damas primero bueno no yo quiero seguir invitando a la gente a que se una al no en tres caínes que se una en facebook que se una en twitter y que sigamos para adelante con esta iniciativa porque hemos demostrado que hay poder en las redes y que se puede vamos a ver a dónde paramos digamos que que podría ser muy ambicioso pensar que van a quitar la serie porque finalmente es la más vista de la televisión y en este momento eso no lo podemos negar pero sí sí eh, hacer por lo menos un llamado y decirles no más estamos mamados de esta situación y no queremos ver más eso no queremos más productos de eso ya terminen ese producto y listo bueno vamos a ver cómo les va Yo imagino que lo venden muy bien en el exterior pero bueno por lo menos aquí en Colombia la gente ya se dieron cuenta que la gente ya no se quiere dejar mangonear más con ese tipo de productos, por lo menos los que opinamos en redes, porque sabemos que eso no es la mayoría tampoco. Y lo segundo es que eh, sí, o sea, en este momento todos tenemos que apoyar el, el trabajo que se hace por la reparación, puede que esa palabra ya se haya desdibujado un poquito con todo lo que la dicen en, en todas partes, pero realmente hay que reparar, hay que... Eh, hay que reconciliarnos, hay que ayudar a las víctimas si ustedes trabajan en eso yo trabajo en una ong que se llama Forjando Futuros aquí en Medellín y, y si ustedes tienen la oportunidad y si la tenemos de, de, de trabajar por la reparación y porque la gente, porque la gente pueda, eh, no sé, digamos que reconstruir su, su, su drama pero también reconstruir su vida eh, lo hagamos, lo hagamos desde el audiovisual, lo hagamos desde nuestro trabajo, lo hagamos desde la memoria histórica, bueno, en fin, desde donde lo podamos hacer y lo queramos hacer, todos podemos aportar, pequeño o grande. Entonces, esa también es una invitación, pues, como a, a que nos demos cuenta que tenemos poder y que podemos hacerlo, y que tenemos que hacerlo además, porque este es un país muy golpeado. Entonces, nada, RCN, muy <risa> paridos. <risa> Ya. Yeah. Eh, ah, bueno, chévere el mensaje de, de Eh, <risa> Bueno, no, yo, pues, digamos desde la perspectiva de alguien que le está apostando a hacer un proyecto de memoria histórica independiente. Eh, bueno, desde, desde eso, ¿no? Desde la desde la creación como de un, de un colectivo, de un grupo. Creo que que el ejercicio de recordar es necesario, ¿no? De recordar, a veces uno recuerda mal hasta lo que hizo por la mañana o lo que hizo el año anterior, lo siente de forma distinta, pero creo que ese ejercicio también es válido y nos pone, a, nos pone en, en los debates necesarios de, de la memoria, ¿no? Creo que también eh, eh, todos todos estamos aportando a, a, a, bueno, a, este, a, este, a esta dinámica de control social sobre, sobre la novela. ¿sí? No creo que una, una, una salida interesante sea terminarla. Creo que se puede mejorar o, o proponer otro tipo de lenguaje. Sin embargo, sí creo que es importante y chévere sentir que los televidentes pueden empoderarse y dar una voz de protesta alrededor de un tema tan delicado. ¿sí? Eh, bueno, nada. Nosotros digamos que, que como colectivo y como grupo creador eh, esperamos que cuando, cuando puedan ver lo que hemos hecho también obtener este tipo de, de respuestas y ¿sí? de retroalimentación, ¿no? Nos interesa saber cómo, cómo alguien percibe este tipo de productos, ¿no? Desde fuera de la televisión y desde otras plataformas, con otros lenguajes, ¿sí? Desde otras perspectivas y desde otras voces. Eh, RCN y Caracol claramente están digamos que direccionados a obtener ganancias económicas y no y no a poseer la verdad o a defenderla, ¿sí? O a darle matices. Entonces, pues nada, creo que es, es un debate súper necesario, ¿sí? Creo que el fenómeno sigue, ¿no? Es, Colombia es un país que está en el posconflicto y el conflicto, entonces, eh, pues nada, estamos ahí en la, en la mitad de una, de, un, de una dinámica bastante compleja, ¿no? Pero igual... Creo que hay que seguirle apostando a la paz, a, a reconciliarnos, a, a mirar la memoria desde lo constructivo, desde lo, desde lo propositivo a otras dinámicas. Entonces, pues, muchas gracias. Esperamos que puedan ver cosas de cuatro ríos durante este mes y medio que nos falta para lanzar la primera historia. Y, pues, nada, un placer verlos y oírlos y debatir. Chicos, chicos, como final, gracias a, gracias a ustedes, muchachos, por invitarnos, es, es una... O sea, es bueno que hay mucha gente preocupada por porque, porque no comamos basura, porque eso es muchas veces es lo que hay. Uno puede ser ni muy diplomático, pero a veces hay que ser directo y, y decir las cosas que son. O sea, no, la iniciativa la aplaudo mucho porque ha logrado mostrar que obviamente hay gente llena, o sea, no quiere saber más, eh, que se cuenten historias así a las patadas, que se bien que se, oh, una gran cantidad de cosas que se nos digan mentiras en la cara y que se le ponga esa excusa de que estamos haciendo eh, memoria histórica y cuando básicamente lo que muchas veces hay legitimación de posturas muy dudosas entonces, eh, gracias y adelante muchachos tus pues, iniciativas a, al compañero de Cuatro Ríos yo le escribiré muy pronto porque me interesa mucho hacer una reseña de su, de su trabajo estaremos en contacto, hombre, muy bien claro, claro, que claro. los que quieran yo creo que Llevo aplaudiendo tres caines, pero. Es la iniciativa ciudadana de no ver tres caines. Ah, vale, vale. Pero creo que, lastimosamente, es un mal necesario tener tres caines en la televisión. Como el dos horas hablando de no, eso. No, no, no. no, no, no, no sino, sino que tenerlo en la televisión va a generar ese, ese boom de discusión. Ese boom de discusión, exacto. Y va a hacer que la gente se levante y tome acción como esta para que pronto. Logren algo de lo que ya están logrando. O sea, me vuelvo y les digo: cinco pautantes son 120 millones de pesos que está perdiendo el canal. Y no es una sola pauta. O sea, esa gente tiraba 3, 4 comerciales durante la hora que vale. El, Mucha gente pero, se preguntó que tal vez están recibiendo más pautas por salirse. También. Sí, también están recibiendo más bulla. Pero es, nos estamos dando cuenta que las marcas se están convirtiendo en personas. Y que tras de esas personas hay otras personas que le están parando bolas y estamos logrando que todo un pueblo se levante, de a poquito un pueblo dormido, un pueblo dolido, un pueblo aturdido por, tanta... por, por tanta basura, como hacía algo, entonces es más necesario, la serie es muy mala, los efectos son muy malos, son bajos, las sea, son bajos de librerías malas, la textura son muy mala. Hay mejores efectos en su espíritu. Exacto, sí, en su espíritu. Alguien te decía, no ve las balaceras es como estar jugando contra en el mes. Entonces, es un del de porque no a dar cuenta que no te trazas la si queremos narrar nuestra historia. Si queremos hablar de guerra, tenemos que saberla narrar. Y hacemos aprender a hacer efectos. Tenemos todo un inventario y bonito. Estamos estamos mamados. Y es mal audiovisual. Y de la mala forma que tenemos para con de historia. Porque si es un perfil, digo, la literatura, la pintura, la música, todo está migrando hacia esa vía de la y todo habla de lo mismo y está muy mal. También somos muy malos los consumidores. Exacto, somos muy malos los consumidores. Y hay que empezar a de dejar de volcar el hecho de, es que la culpa es de la televisión, la culpa es de los que quieren, no, la culpa es de nosotros porque no sabemos cómo construir. ¿Cierto? Y no somos capaces de prepararnos de la y decirle a la gente, no sé si tenemos que hacer esto, esto, no Sí, eso es. Pero no lo veo porque no me, no me llevo bien con el periodista O no, me, me, o no me cae bien no el asesinato. Quiero un cosas así. O sea, empezar a tener ese, esa visión crítica que quiere crear nueve de ahí, que lo voy a seguir apoyando así yo no le de chulito ni nada de esa mierda ni respiro ni nada pero me parece que iba muy tesa porque están haciendo una movilización social en un lugar donde nadie se mueve eso es último un mito, un mito, otro otro mito es decir cuando ves un país a un país robado, no sé qué somos Hace 50 años hay una guerrilla funcional. Yo hay un pueblo por ahí, todo, tampoco, tampoco que sea eso. Eh, hay marchas, miles al año. Hay marchas de gobierno de Santos, hay paros cafeteros. Miren, dónde estamos. Tal vez silenciados en el más media, pero es otra cosa. Hasta callados. Una cosa que callar, pero bueno, lo que habría que preguntarse es, ¿sabéis que falta la vela, pero quién pide a en la pauta? Sí, monitorear eso. está. porque si bueno, pues la vela, pero me no nada. por lo tanto, es está más barato, que está de uno el que va a No, hijo bien. Si puede demandar por lo que se está haciendo en Sale ese campeón que le gano el tío o cualquier otra cosa, o él, o no sé. Yo quiero acelerar. Efectivamente, que la pauta deje de funcionar. Es, es publicidad para el que dice y hace pregunta, pero no se cumple la que le buscando. ¿Puedo decir algo? Sobre lo. Una cosita chiquita, chiquita. Perdón, pero es que es que algo importante con respecto a lo que le está diciendo y es que efectivamente eh, no solamente es el tema de la pauta sino que mucha gente por ejemplo canceló la tarjeta Falabella porque dijo como así esta gente o sea si se hace un comparativo de la pauta del Pablo Escobar y de Tres Caines, es la misma pauta o sea son las mismas marcas que pautan a, en horario AAA digamos que eso tal vez no es culpa de la marca porque esos ellos se asesoran a través de unas empresas de comunicaciones que les dicen dónde pautar en fin pero, además la gente dice, no compro ni vea si no para la pauta allí Y si la para, le damos una felicitación y muy bacano Pero eso no significa que no haya pautado en un lugar donde no, no debía haber pautado ¿Sí me entiendes? O sea, también hay, hay cierta censura con la marca No solamente con la publicidad de la marca, sino con la marca en sí Y el efecto compra que tiene eh, la publicidad Entonces eso también es algo que, que, que es valioso y respetable Gracias, Por eso, Yo tengo Relu dos cositas finales como para decir eh, de muchas que se me quedan en el tintero, pero creo que lo eh, vamos aprender de eh, la habladita. Entonces, vamos a seguir hablando de muchos temas, de coger el, lo más medio. También se trafica mucho lo de Twitter. Lo traficamos a ellos y traficamos con sus comentarios, y ahí hacemos una tercera opinión, o cuarto o quinta, no sé. Pero en opiniones considero también un poco, que admiro mucho el trabajo de la gente que trabaja con guerra, que se mete a recompensar de guerra, que narra la guerra, la estudia, la escribe. Son muy guapos. Yo, por lo menos, cuando en mi Medellín, en mi ciudad o en mi Colombia, a eh, los yo cuando estoy grabando, que yo grabo mucho, eh, me dicen: ¿Qué estás grabando? Y yo, obviamente, no. Bueno, no quiero denunciar, porque la, la denuncia, pero mueres antes de que la, que la realidad cambie. Yo le digo: Estoy yo grabando esa señoras que está tomando el sol. Y me dicen: pues, ¿Por qué? Y yo, porque en guerra, yo prefiero grabar, grabar o tener las cosas bonitas, porque cuando llegamos a La Paz, recordemos que éramos bonitos, que teníamos un abuelo vivo, que sonreía, que hacía sol. Sobre todo que cuando reconciliamos, teníamos imágenes como. como demonio de repararnos los dolores, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Yo únicamente la la guerra. Y que en la guerra estábamos, pero también sonreíamos, pero jugábamos fútbol. Eso tiene esta dinámica. La, la, el humano, hasta en, en una cosa en Aurich le preguntaban, ¿estás feliz? Tal vez alguien decía, estoy feliz porque veía la luz entrar en la vida, ¿cierto? El humano es así, es complejo. Y tan complejo es como le pasó a Sudáfrica, un día... Pues, soltaron a un preso político, se volvió presidente, el presidente los miró a la cara de los blancos que mataron a todas sus negras y las violaron a sus hijos, le dijeron los necesito a ustedes para reconstruir este país, cierto, y yo lo mismo espero que esa sociedad se mire a los ojos y se mire con el matón, con el asesino, con el ladrón, nos miremos digamos de ahí ya pues ya para esa vaina y reconciliamos ya no, a, ya no va a quedar ninguno o sea, no vamos a matar todas ¿Van a pasar esas cosas? ¿Nos reconciliamos o nos o nos, o nos borramos? ¿Sí? Muchas gracias por estar ahí, presentes Una vez sí, que Aguante, Dios mío, no esperes Una vez llegamos, un ficho real Estuvimos con 22, cambios eh, va a quedar toda en YouTube Muchas gracias, es sí. hangout de todo lo que hay y La culpa es de los publicistas <risa> Chao. <risa> <risa> Chao Chao <risa> Bien, bien, bien, bien, bien. bien, muchas gracias. Muchas, Un, Un aplauso para el equipo.